...cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Eh, muchas gracias al Free Culture Forum... ...por, por haberme invitado... ...y también a Simona Levi por creer, considerar que... ...lo que vengo a contar sobre el periodismo de datos en España... ...es un tema de interés en, entre esta audiencia... ...tan sabia, diría yo, después de escucharos toda la mañana... ...participar y, y reflexionar. Bien, eh, soy Karma Peiró, este es eh, mi blog... ...por quien quiera más referencias y... Soy una de las periodistas que ha visto nacer internet en España y eso me ha permitido seguir un poco la trayectoria tecnológica y desde los medios eh, y también que ha ocurrido con los contenidos, con la distribución de la información, con todo lo que, con la, el empoderamiento de la ciudadanía ahora que tenemos eh, herramientas tan fáciles de usar y que podemos transmitir y, y el conocimiento de manera más rápida. Um, el veterano periodista Gaita Lis, que es este señor, es autor de numerosos libros de crónicas y padre del concepto nuevo periodismo, eh, dijo hace poco, el, el periodismo es una profesión honorable y no estoy de acuerdo con quienes le pronostican un futuro tenebroso. No hay nada más importante que explicar la verdad. Y si no la explicamos nosotros, ¿quién lo hará? Eh, a mí me parece muy correcta esta, esta pregunta o esta reflexión que se hace eh, el periodista que trabajó 10 años en el New York Times y después es escritor de numerosos libros, como os he dicho, pero yo le, le añadiría una coletilla eh, y es que los ciudadanos eh, en sus diferentes formas, activismos o conocimientos también pueden transmitir eh, la verdad, ¿no? Eh, ...de todas formas me sirve para eh, entrar en el tema... ...porque eh, buscar y explicar la verdad... ...es una de las razones de peso que considero... ...que, se, eh, que puede ser para introducirnos en el periodismo de datos... ...para inyectarle calidad a, a la profesión en estos momentos... ...perdida esta calidad en la mayoría de medios... ...a causa de la aceleración de la información... ...y del recorte personal en las redacciones. La actual situación de crisis económica... ...por la que pasan los medios... ...hace que a menudo sea inviable... ...este periodismo de investigación, este periodismo de datos. Eh, periodismo como el que nos ha presentado... Yolanda Quintana en la anterior ponencia... ¿no? ...que me parece impresionante ¿no? el, el trabajo que ha realizado. Y esta falta de calidad... ...de la información que llega a los ciudadanos... Eh, ...hace también que ellos tengan menos argumentos para actuar en la sociedad... ...a partir de las decisiones que toman los, los poderes públicos. ¿no? Bien, Desde hace años el, medios internacionales como The New York Times... ...The Guardian en Europa o Washington Post... Eh, ...realizan investigaciones, presentan sus reportajes... Eh, ...a través de los datos que corren en páginas web en Internet... Y esto podría ser un resumen eh, muy sintético de lo que es el periodismo de datos. Es el periodismo de investigación de toda la vida, pero ahora cogiendo datos que están en bases de datos abiertas en Internet, en páginas web, etcétera. Eh, son números que, visualizados con las actuales herramientas digitales que tenemos, que cada vez son más fáciles de utilizar y herramientas que a los periodistas nos suenan a chino, eh, que nos suena todo encriptado, pero en realidad cada vez, gracias a los programadores, ingenieros eh, y un montón de gente técnica que está ahí haciendo estas herramientas más fáciles, los periodistas podemos utilizar para a, conseguir... ...explicar la realidad, lo que está pasando de una manera más innovadora... ...y recuperar este periodismo de investigación. Os muestro tan solo un ejemplo, este es un... Este es un reportaje del Washington Post, una investigación de más de un año, de, no es de ahora, eh, no es reciente, es de hace un par de años creo, en el que eh, relata la vida oculta de las armas en Estados Unidos. Los periodistas siguieron la pista de una tienda de armas en Maryland responsable de la venta de 2.500 armas relacionadas con crímenes. La información se puede presentar en forma textual, como la conocemos en una página web, como leemos cada día las noticias o en un periódico de papel, pero también se puede eh, presentar con una visualización de datos que se es este mapa. ...que veis aquí, donde si yo por ejemplo busco el tipo de crimen eh, y si es homicidio y clico aquí, me, me, me cambian los puntitos del mapa... ...y eso me hace entender la información de otra forma, además que el recuadro también me cambia... Si busco el tipo de arma utilizada, además que me presenta eh, un esquema, me pinta las armas que se han utilizado, eh, también me cambia la información que hay en el mapa. Es una manera de hacer que el lector, que el ciudadano entienda la realidad, no solamente con las 500 palabras escritas, sino que interactúe con la cantidad de datos en bruto que ha utilizado, han utilizado los periodistas o el medio es solo un ejemplo, eh. os podría poner eh, muchísimos, pero es para que vayamos entrando en el tema eh, Mira este gráfico ...es para explicaros que los datos en sí... ...esto es un gráfico eh, de uno de los eh, sitios de referencia... ...Information is Beautiful, lo podéis encontrar en Internet... ...un montón de infografías interactivas... ...que cuando clicas aquí te da muchísima más información... ...y si clicas aquí vas a parar a, a, al enlace original... ...donde hay más información... ...estos son gráficos o visualizaciones interactivas... ...pero los números eh, tan solo no explican historias... ...hace falta que detrás haya una relación de estos números... ...hay una relación de datos, sean los periodistas... ...o eh, los ciudadanos, los activistas, los que expliquen... Eh, ...faciliten una, una parte textual o en formato eh, de vídeo, etcétera. Este periodismo de datos que menciono tiene como característica principal... ...una cosa que no ha ocurrido antes nunca en la profesión, en, la, en el mundo periodístico... ...que sabéis que somos muy nuestros y que solamente la información es nuestra... ...y solamente nosotros sabemos explicar, todo esto por suerte ya está cambiando... ¿no? ...pero eh, este periodismo de datos exige que se trabaje eh, en equipos multidisciplinares... ...es decir, periodistas con técnicos, con informáticos, con ingenieros... ...cada uno sabe hacer muy bien lo suyo... Cada, ...los informáticos y los, eh, todos los perfiles técnicos... ...saben coger muy bien los datos, analizarlos, tratarlos... ...hasta pintarlos en una herramienta digital... ...y los periodistas sabemos buscar muy bien la información... ...y después, y después se supone que sabemos explicarla. Por tanto, el trabajo conjunto, al menos en estos inicios... Eh, ...es muy útil y se están haciendo cosas muy interesantes... ...fuera de España y en España también. Eh, ahora os iré, os iré contando. Bien, eh, como os decía... ...nos podríamos extender con ejemplos... ...de lo que está ocurriendo en Europa... ...en el periodismo de datos en Latinoamérica... ...que se están abriendo en Argentina, en Chile... ...en un montón de países de Latinoamérica... ...están haciendo periodismo de datos... ...es decir, recuperando el periodismo de investigación... ...con muy pocos medios... ...pero gracias a las herramientas de visualización... ...saben explicar las historias de otra forma. Bien, aquí había pillado la... ...voy muy acelerada... <risa> Eh, ...el Data block os lo pongo aquí porque The Guardian es uno de los medios europeos... ...de referencia en el periodismo de datos, Simon Rogers cuando el caso Wikileaks... ...fue uno de los eh, primeros que ya pintó aquí eh, una visualización para entender... ...todo lo que Wikileaks había destilado de una forma mucho más gráfica, mucho más visual... ...y bueno, os lo dejo aquí simplemente para que lo sigáis. Y... ...todos estos medios, que ya llevan más de cinco años o cinco años... ...trabajando con este periodismo de investigación y de datos... Eh, ...han sido, digamos, el impulso que ha originado, que ha animado... ...a que aquí en España haya también periodismo de datos. ¿no? Eh, llevamos un cierto retraso respecto a otros países de Europa... Eh, ...debido en gran parte a que en España, como sabéis, todavía... ...no tenemos ley de transparencia de la información... ...somos el país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes... ...que carece de regulación que permita a los ciudadanos... ...acceder libremente a datos públicos... ...eso a la hora de conseguir de que un periodista vaya a buscar información para pintarla o para explicarla... ...o un ciudadano normal que tiene todo el derecho, se encuentra con muchísimas trabas burocráticas... ...y no podemos saber cosas tan tontas como quién, qué empresa eh, recoge las basuras de nuestro municipio, de nuestro pueblo... ...porque el ayuntamiento se cree en el derecho de no decírtelo, porque tienes que hacer una gestión que te aburres antes de conseguirlo, ¿no?... Eh, ...sin hablar más de todo lo que pasa con el dinero de público... ...que manejan los, los cargos políticos, etcétera, ¿no?... Lo que tenemos es un borrador actualmente que está a puntísimo de aprobarse... ...pero que según la periodista de investigación eh, y de datos Marc Abra... ...es una de las peores eh, leyes que está a punto de aprobarse... ...por falta de los pocos derechos que nos va a conceder finalmente... ...a los ciudadanos para conseguir información. Vamos a tener más información que ahora, vamos a tener muchísimos más datos... Que, ...de los que tenemos, pero eso no asegura de que nos pongamos... ...al nivel de las leyes de transparencia o de acceso a información... ...de otros países que ya llevan años, ¿no? eh, En este enlace a quien le interese, eh, esto es Access Info Europe... ...es una organización que está en toda Europa... ...que hace muchísimos años que está luchando por conseguir... ...buenas legislaciones de transparencia de, de datos eh, y lo que... Eh, ...y quien esté interesado más en profundizar en esta ley... ...y en cómo estamos, hace poco, el 26 de septiembre... Eh, ...salió la campaña, buscamos al senador más transparente... ...y había un hashtag que era senador transparente... Eh, la ley ya ha pasado por el Congreso, por tanto, ahora estaba en manos de los senadores y se pedía que desde esta campaña los ciudadanos que fueran a interrogar a un senador de los que estuvieran más cercano y le dijeran qué, qué piensa hacer, cómo piensa defender esta ley, etcétera. ¿no? Aquí tenéis toda la documentación, nueve años esperando esta ley de acceso a la información, etcétera. Bien, um, Marc Abra, como os decía, uh, que es el referente que me ha pedido esta investigación aquí en España y de datos, se fue a estudiar un posgrado a Estados Unidos y se dio cuenta de, de esta importancia, de, de la importancia de esta disciplina para explicar la realidad de otra manera, mucho más palpable y dando la información también, el poder a los ciudadanos para que interactúen con esos datos. ...y empezó a organizar hace unos tres años más o menos encuentros... ...entre periodistas e informáticos eh, en el Media Lab Prado... ...que es un centro cultural que hay en Madrid. Además de dar numerosas conferencias explicando y talleres... ...explicando ella como periodista, aprendió a manejar ciertas herramientas... ...y es, empezó a explicar a periodistas cómo manejarlas... ...para eh, realizar este periodismo... Se alió con el informático David Cabo y juntos, hace ya esos tres años, crearon la Fundación Ciudadana Cibio, que es todo un referente, una de las organizaciones que ha apoyado esta campaña de senador transparente, entre otras. ¿eh? Vamos a hablar, os comentaré luego algo más de Cibio. Bien, todo este movimiento que os acabo de explicar, lo que ocurrió ya en Estados Unidos hace tiempo, Europa, eh, los pasos de Mar Abra con David Cabo o Cibio, ha sido... Eh, lo que, ha ido gestando en estos, eh, ...lo que ha ido gestándose en estos últimos tres años... ...ha sido el impulso eh, para que el periodismo de datos... ...esté cogiendo ahora una base aquí en España. Os explico. Um, justo en octubre del año pasado, justo hace un año... Eh, ...la Open Knowledge Foundation, una organización internacional... Que, ...que sin ánimo de lucro, que promueve el conocimiento abierto... ...en su sentido más amplio... Eh, bueno, dio, ...se dio la oportunidad de que se creara aquí en España... ...el, el grupo local, Open, lo Open Knowledge Foundation Spain... ...y eso ocurrió hace un año aquí, eh, en la trastienda del Free Culture Forum... ...ahora voy a presentaros todo lo que ya se había gestado... ...esos tres años eh, anteriormente a lo que ahora estamos haciendo... ...Fundación Ciudadana Cibio, eh, que fue Marc y David Cabo... ...quienes estaban ahí, ahora hay, continúa David Cabo... ...pero eh, hay un equipo... ...que se puede ver en otros proyectos. Eh, uh, una, de los, una de las cosas que más eh, son más conocidas... ...es tu derecho a saber, que hace un par de años... ...que se dio a conocer, es precisamente una página... ...donde la gente que quiera pedirle a las administraciones públicas... ...cierto tipo de información, ellos recogen eh, el formulario... ...de la pregunta que quieres hacer a la administración... ...que, le, que se la quieres enviar... Y, ...y gestionan eh, la información, otra cosa es si después responden o no. Um, Otro de, de los proyectos de, de Cibio es dónde van mis, mis impuestos, este ya es bastante antiguo... ...que fue un gráfico similar al de Guardian, donde se pueden eh, interactuar con las partidas... ...de los presupuestos eh, que se publican eh, cada año y ver eh, en este... En, ...ver a partir de aquí cómo han variado las, los presupuestos en, en las diferentes partidas. Um, España en llamas es un proyecto que se lanzó también eh, el año pasado... ...en el que se exploran, eh, bueno, en una década se exploran todos los incendios... ...que ha habido en España, además si han sido incendios provocados o no... ...la cantidad de hectáreas que se han quemado, etcétera. Eh, y el una de las cosas últimas que han presentado hace muy poco es quién manda... Que a mí me gusta muchísimo por la visualización que tiene. Eh, si puedo, entro en, en alguno de ellas y si lo veis. Quien manda, eh, quiere enseñar fácilmente las relaciones de poder entre los diferentes cargos públicos del Gobierno y las empresas privadas. Aquí tenéis, uh, si entramos en, alguna de, en alguno de los nombres, podéis ver... R ...rápidamente, como si ponemos a Cristóbal Montoro... ...está relacionado con el grupo del PP en el Congreso... ...y todas las personas que lo relacionan a través de él... ...y si quisiéramos saber quién es este señor, bueno, etcétera... ...se acceden a muchísimos datos, muchos documentos... O sea, ...creo que esto es muy, muy gráfico, muy, muy real para ver... ...cómo se pueden mezclar las, la, los datos, las visualizaciones... ...cómo se pueden hacer comprensibles... ...y cómo se pueden explicar muchas historias... ...tirando de estos hilos, ¿eh? Hay otros ejemplos parecidos eh, en Chile, eh, Poderopedia, etcétera, que os recomiendo continuar. ¿Qué hacen los diputados? Es un proyecto de, que ya estuvo aquí el año pasado en el Free Culture Forum y os, eh, os animo a que sigáis porque es un trabajo impresionante de un equipo de periodistas y técnicos que explican lo que hacen los diputados realmente en el Congreso y sacan noticias de eh, todas las sesiones eh, que siguen. Bien, y... ...por último, por último, que ya me está diciendo... ...para, para, para, tres pestañas... ...en Cataluña estamos haciendo también cosas... ...quiero mencionar rápidamente al equipo de Data Press... ...que lo que sobre todo se dedica a hacer visualizaciones... ...a partir de la API de Twitter... ...quiero eh, mencionar... Eh, ¿oye ¿dónde está? ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! oh que Quiero mencionar al equipo de Outliers... ...que está allá y Oscar Marín vendrá ahora... ...porque es un equipo que también se dedica... ...a la visualización de datos... Eh, ...el proyecto Gouverno uber que es, es, consiste en abrir en los departamentos de la Generalitat de Cataluña... ...y hay una visualización también enorme para entender qué cargos públicos... ...y cuánta gente está trabajando en, en la Generalitat. Y por último, eh, este proyecto de unos arquitectos que eh, querían explorar la ciudad de Barcelona en un mapa y como no podían porque no habían datos suficientes, han cogido los movimientos de las redes sociales y han hecho un mapa de cómo se mueve la gente a través de, la, de los tweets, de las fotos de Flickr, etcétera, por la noche en, en Barcelona. Son ejemplos eh, pequeños, testimoniales, pero muy, muy interesantes y el embrión de lo que se está haciendo en periodismo de datos en España. Muchas gracias. Un, un momento, porque eh, pedimos disculpas a Karma y demás ponentes, porque aparte de que antes nos hemos alargado con la charla, que eh, ha habido un malentendido. Lo hemos mandado primero un mail diciendo 20 minutos más 10 minutos de pregunta y en el segundo hemos dicho media hora. Entonces los ponentes están recortando a marcha forzada de 10 minutos sus intervenciones por un fallo nuestro, ¿vale? Eh, claro. ...por eso que va toda hostia de esta manera, que se le dice, porque encima hemos perdido el tiempo de antes... ...o sea que, entonces ahora para ganar un poco de tiempo y como digamos que eh, ellos dos van a ser un poco... El, ...el reverso y la continuación de, de lo que ha hecho Karma, estamos proponiendo, si no te parece mal... ...Karma, que ellos hacen esta presentación y luego contestamos... Así es más debate y contestamos todo junto. Entonces, o te quedas ahí o te sientas en la primera fila y, y seguimos. Perfecto. Bueno, o sea, ya está. Vale. Vamos lo que hacemos. Vamos, vamos. Vamos. ¿No? No. ¿Sí? ¿Palmillo? ¿Sí? ¿Sí? sí, este sí. Vale. Es un poco... Hola. Este sí que va. Ya, lo ponemos aquí en, en el medio. Aquí, bueno, lo, lo ponemos vale. en el medio. No pasa nada. Eh... No. Bueno.